Yo también ando en la calle, Milton dilones ay oh, wow. ¿cuál fue la situación? Bueno, mi hijo, la situación fue que nosotros tenemos una tienda de mascarillas, de vender mascarillas y alcohol y así por el estilo, en La Libertad con Salcedo, y hay una persona más para arriba, que de nombre Jeuni, que supuestamente está acostumbrado a hacer lo que hizo hoy, y me agarró en todo caso, y parece que tenía cierto horror y envidia con nosotros que estábamos en la esquina, y... Eh, fue, mandó el hijo a que nos rompiera una mercancía que teníamos Y yo volví, la coloqué Y él volvió y, y volvió, parece con la intención de volver a hacerlo Y yo me le paré al papá porque venía con el hijo El papá le consiguió un revólver Al hijo y Él agarró, nos no manoteamos Porque bajo en dado caso al negocio Y el hijo mío tratando de detener el manoteo El hijo de él le maneteó El, el hijo mío tratando de tener en todo caso el manoteo, el hijo de él con un revólver le largó un balazo que no le pegó, gracias a Dios. El papá me lanzó varias trompadas y después agarró y me lanzó el hijo, vino, para encima de mí me lanzó un balazo que me alcanzó ahí en la, en la rodilla. Y salieron corriendo como cobardes. ¿Qué te esperas de las autoridades? No, eh, de las autoridades yo espero poco, por el hecho de que sí. supuestamente está acostumbrado a hacerlo. Eh, él va a esperar de mí. Pero tú vas a poner tu denuncia. Claro que sí, porque hay que hacer el procedimiento legal primero. ¿El nombre de tú? Milton eh, Milones.